Hola, Ortera. Si ya has hecho algún curso de permacultura, ya sabes de qué va a ir este vídeo. Pero si no lo has hecho, te voy a explicar que lo que voy a hacer ahora es mirar el desnivel que tengo en el huerto con esta herramienta. Esta herramienta uh, eh, la ves en, en todos los escudos de escu colegios técnicos, colegios de arquitectos, de arquitectura técnica, de arquitectura... Uh, esto es lo mismo, el, el nivel con el que se construyeron las pirámides, el Tag Mahal, todos los templos clásicos de, de la antigüedad y también las catedrales y, y edificios hasta principios del, del, siglo, del siglo XX. Vamos a verlo. Mientras lo voy a montando, voy a, aprovecho este, este momento del vídeo para agradecer a la gente que estáis abonados al canal y que, bueno, que estáis facilitando que pueda hacer estos vídeos, Pagar el material que es necesario pues para que el sonido sea bueno, que se vea todo bien. Así que gracias en mi nombre y gracias también en nombre de la gente que, que sigue al canal. Y recuerda que si te quieres abonar es por menos del precio de un café. Eh, consumo muchos cafés para hacer estos vídeos, ni te lo imaginas. Fijaros, fíjate que estoy estoy haciendo esto que es, que es francamente sencillo. Estaba desmontado al principio del vídeo y ahora... Um, ahora pues bueno... Ya lo tengo desplegado. ¿Por qué se llama A ah, esta herramienta? Pues es muy fácil. ¿Es A de Albert? No, no es A de Albert. Es A porque parece una A, ya lo ves. ¿Y en qué consiste? Consiste en que, en que gracias a esto yo puedo saber si el suelo está a nivel o no. Por ejemplo, aquí ves, se trata de que el, el plomo caiga siempre a la misma distancia. Vamos a apretar un poquito más aquí para tenerlo bien operativo esto. Ahí está. Venga, ahora sí. Perfecto. De que esté a la misma distancia de un extremo que del otro de la A. Por ejemplo, yo aquí sé, que ahora que está a la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a allí, aunque me, me cuesta verlo, ¿eh? Así. ¿Está bien esto? Vamos, vamos, a, vamos a, a comprobarlo. Esto me da 91, más o menos, por, entonces 45 y medio. Pues no, esto es de alguna otra vez que marcamos y ha quedado mal, ¿vale? Esto tiene que estar... Voy a buscar el lápiz y nos vamos a poner ya a marcar el terreno. Y vas a ver cómo funciona esto. Que no panda el cúnico. Es que esto está pensado para poder transportarlo. Y aquí el tema es que lo he puesto en un agujero que no corresponde. Esto tiene que ir aquí y entonces sí tenemos una A perfecta. ¿Vale? Y esto es lo más importante. Uh, de este vídeo puede ser que te surjan dudas. Aprovecha los comentarios, pero sobre todo, si pinchas que puede ser útil que haga un tutorial sobre cómo hacer una A, pues eh, puedo hacer un vídeo uh, explicando pues cómo, cómo funciona y cómo tienes que medirlo, qué piezas necesitas, y hacerlo. Siempre he querido hacer un vídeo en YouTube con un peto de estos de tejanos, con algún amigo, y que él se llame Jim y yo Joe, o Jack y... no sé, es igual. ¿Sabéis estos vídeos tontos de bricolaje? No es cierto, Joe, claro, Jack. Entonces me encantaría. Si piensas que puede ser útil hacer un vídeo eh, explicando cómo construir una A, lo pones en los comentarios y si hay bastantes peticiones, pues lo vamos a hacer. Y ahora sí, Ahora se ve que el nivel, ahora esto está en el centro, siempre que el plomo me caiga a la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a allí, sé que esto está a nivel y ahora sé que en este punto donde tengo la A hay un desnivel pues de unos 2 centímetros. Vamos a ver esto en el huerto, en todo el huerto. Yo quiero saber si monto un depósito a aquella altura, qué presión me va a dar en el último punto. Y aunque esto no lo vamos a ver en este vídeo, lo vamos a ver en un próximo vídeo, suscríbete al canal. Uh, sí que vamos a ver ahora cómo hacemos la medición, verás que es muy sencillo y que, y que puedes hacerlo tú mismo en tu casa y que no necesitas ni un láser ni cosas muy sofisticadas. Vamos allá, ahora sí. Y en este vídeo voy a tener una vez más la impagable ayuda de Ana, que el, si muchas veces habéis visto que, el, que los que estáis suscritos en la web, que siempre pongo el plural, es porque quien está detrás de la cámara muchas veces es ella. No siempre, pero muchas veces sí. Uh, ya sabéis que detrás de un gran canal <ríe> hay una gran mujer. <ríe> vale, Nema Pusa, vamos allá. A nivel. Y aquí tenemos ya... ¿Por qué salimos de este punto? Vamos a ver. 23 ¿Por qué salimos desde esta desde este zócalo de aquí porque en este zócalo donde está el depósito ahora de la calefacción en el mismo punto donde estaba aquí vale desde este punto es desde donde eh, voy a sacar el, el, el depósito de agua normalmente esto trazaremos una línea desde un punto a -B sobre el plano en este caso no vamos a pasar la hilada porque hoy vamos un poco justos de tiempo y porque realmente eh, para ver el vídeo pues será más que suficiente sí, lo que sí, tenemos sí. que hacer dime vale ahí no, no, no. no. Es que... sí. esto tiene una dificultad que es que a veces hay que abalanzarlo un poco hacia adelante para que no toque la madera sí. y que a ver que, que para ahora, ahora sí que me ahora sí que me cuadra más. Y siempre que avalance un poco más, porque si el plomo está tocando a la madera, vale, perfecto. ahora perfecto, ahí, sí, no, sí, no, vale, cuatro, aquí, tres, aquí, Ana, aquí, el otro, vale, ahí, vale, llevamos un desnivel de 26 centímetros. Y seguimos, siempre si lo pones un poco inclinado hacia delante, sí, por pues sí, si toca la ve madera ve entonces ve te da una lectura errónea. Y en este punto, y aquí os voy a explicar un secreto, alguien estará pensando, este tío va a hacer un vídeo mientras hace todas las mediciones, 10 aquí, mientras hace todas las mediciones, 10 aquí, ya está, podemos mover. Es complicado esto porque tienes que ir aguantando el equilibrio. 9, ya está, de verdad, 9. Vale, esto tiene un tema, vamos ahí. ¿Va a estar este tío haciendo, un momentito, por favor, 35 centímetros ya de desnivel? ¿Va a estar este tío haciendo todas las mediciones? No, como siempre intento aprovechar este tiempo para explicarte cosas útiles. Y una de estas, por ejemplo, es que sé que la distancia exacta entre las dos, los, dos, los dos pies de la A, perfecto, 20, aquí, entre los dos pies de la A, la distancia exacta, exacta es de 2 metros. Y esto es muy importante al construir la A. Si te haces una A que tenga un metro 76 de distancia entre los dos, después, uh, para pasarlo a un plano, vas a sufrir la vida. Entonces, para ahorrarte esto, pon una distancia, un metro sería demasiado corto para hacer las mediciones, tendrías un margen de error muy grande y más de dos metros tendrías una A que sería inmanejable. Entonces, lo ideal, esto siempre, vale, perfecto, aquí. Y vamos yendo hacia el camino. Hacia hacia el huerto. Vale, 18 aquí teníamos. Es muy importante aquí. Esto iríamos siguiendo en hilada. vamos hacia allí. No, no hace falta tanto aquí. 18. Y ahora vamos a tener... Tenemos un desnivel ya de 60, de 73 centímetros. Bueno, ya a partir de medio metro, un desnivel de, de a partir de medio metro ya te da bastante presión. Eso está bien. Vale. 23. Aquí, donde tengo la punta del pie. Y estamos ya a 96. Ahora sé que desde aquí, donde tengo la punta del pie... Hasta allá arriba, aunque no lo parezca, ya hay un metro de desnivel. Quiere decir que ya desde este punto, si yo pongo un depósito de agua allí, ya tengo algo de presión para, para poder regar bien el, eh, con manguera exudante, que es lo que yo utilizo. Si utilizas gota a gota, pues también. Después está otro tema, y por eso lo veremos en otro vídeo, que es el tamaño del, del depósito. Y la altura del depósito propiamente. Pero esto ya lo, lo explicaremos en otro vídeo. Vale, perfecto. Vale, aquí, donde ya habla de 30, 30, 145, ya estamos a un desnivel casi de metro y medio, claro, y aquí se va a pronunciar mucho, y aquí aprovecho para comentar, si las ocas no, no impiden que se me oiga bien, que este huerto no es un huerto mandala por capricho, esto es porque tuve que hacer el huerto, el, eh, en mi terreno, pues el, el desnivel es el que hay, y entonces 23, hice las terrazas, Aquí donde está donde está el mejillón. Esto es lo bueno de poner mejillones en el compost, que después te sirven para ir marcando el terreno, unos 68. Y hasta aquí eh, lo que sería tomar las medidas en el campo. Yo sé a través de lo que he estado midiendo, por lo que apunté, que tengo uh, 3 metros 27 centímetros de desnivel. Esto me da suficiente desnivel para un depósito de agua. Uh, cuenta que la presión máxima en una casa es una columna de agua de 10 metros de altura, es tener un depósito a 10 metros de altura y que en este caso pues a 3 metros me daría un tercio. Eh, tendría suficiente para regar con gota a gota con manguera exudante. Pero es necesario hacer este trabajo después en, sobre el papel, es, en una mesa, con el ordenador, como tú quieras, para uh, ver el, des, el, el perfil, este desnivel que datos nos ha dado. Y para hacerlo, bueno, vamos a, a utilizar un programa. Esto se puede hacer de varias maneras, pero yo lo voy a hacer de una manera que te sea sea sencilla y que si lo hicieras en el papel fuera lo mismo. ¿Y qué es esta? ¿Vale? Con un papel milimetrado, con un papel de cuadros, lo que marcarías. Sé, yo sé que la distancia que tengo en la A entre un pie y el otro es siempre de dos metros. Uh, es muy importante al construir la A, por eso si quieres mmm, que haga un vídeo, un tutorial, haciendo de Jim o de Joe, pues lo pones en los comentarios y, y haremos el tutorial. Pero es importante que tenga dos metros de ancho esta A para medir, Terrenos, porque nos va a facilitar el trasladar los datos al papel. Y entonces, bueno, pues ya tenemos todas las mediciones aquí que hemos ido haciendo y siempre empezarás marcando, fíjate aquí a la, a la derecha, empezarás marcando desde el punto más bajo los, los centímetros que has ido midiendo, ¿vale? Y eh, de, de modo que, bueno, lo tengas sobre este papel milimetrado o cuadriculado y que después ya puedas empezar a unir los puntos y que esto pues te diga un poco uh, pues, por dónde van los tiros. Fíjate que el, el, el relieve ya se, va, ya se va manifestando, vamos ahora a quitar esta parte, estas mediciones, vamos ya con el último tramo y este sería el desnivel que tengo en mi huerto. Y en este punto yo sé que la altura total que tengo es de estos 3 metros y 27 centímetros, pero aquí hay un punto que es importante y esto ya es un extra en el, en el de esto, imagínate que yo voy a poner mi depósito de agua aquí en el punto más bajo, pues aquí en este punto más bajo sí que tengo realmente este desnivel de 3 de eh, de metros, pero si yo voy a empezar a plantar en este punto, ah, amigo, el, el desnivel que tengo aquí es apenas de medio metro, si mi primer bancal empieza en este punto, eh, el desnivel que tengo es ya de un metro, más o menos. Entonces, es importante tener el relieve y en permacultura, por eso es tan importante el mapa de relieve, porque nos da uh, información a, a distintos niveles. Y hasta, hasta aquí el, el vídeo, uh, espero que te haya sido útil. En próximos vídeos vamos a ir viendo esto el depósito de, de agua, cómo montarlo, uh, uh, la importancia de la altura por qué en mi huerto los bancales con esta pendiente no siguen una dirección norte-sur y te dejo aquí de momento dos vídeos que pueden ser de tu interés y nos vemos en el próximo vídeo.